Hola amigos soy CJ, y estoy presentando este mod llamado Render RenderHawk, este mod seguro lo conocen por Discord o por Trolencio 911, pero bueno, aviso que este mod no lo usaré para vídeos, ya que anda muy lajeado, bueno, ahora les mostraré cómo se ve Grove Street, y si quieren el link de descarga lo dejaré con otro mod llamado Render Sare, pero tienen que tener una buena placa de vídeo, yo tengo una Intel 3350 HD Graphics, pero bueno las cinemáticas se ven buenas, mucho realismo para hacer series fan de GTA V con GTA SA.